Hola amigos de YouTube, aquí son amigos CJ y con un nuevo video. En esta ocasión trata sobre cómo comprar autos o comprar coche en GTA 3, aunque serían gratis ya. Luego, bueno, hay tres ubicaciones en las cuales podremos, tendremos una lista como esta donde nos pedirán autos. Luego de entregarlos ya podremos recogerlo totalmente gratis. Sería como vender el vídeo pero lo puedes recoger de manera gratis. Como pueden ver, aquí va a salir el nombre del vehículo, de los vehículos de la lista. En mi caso yo voy a coger el boca Me lo cojan, va a decirle así, ve y espera, fuera. Pues. Me va a salir. Como pueden ver, aquí va a estar el Vodka, o el vehículo que hayan pedido. Copyright, joder, copyright. Aquí también se pueden coger en esta ubicación también podemos coger miren la ubicación primero para que después no me estén preguntando aquí antes está el puntico blanco. Aquí traemos siete vehículos de seguridad, de emergencia, perdón, carro de policía, bombero, la ambulancia, el tanque de guerra, coche del FBI, coche del SWAT y un camión que es de los militares. Y luego vamos a poder cogerlo gratis. Hay otra ubicación que trataré de enseñársela ahora, así que voy a pausar mientras tanto. Bueno amigos, aquí sería la tercera ubicación y último. Cuando esta ubicación, miren dónde queda en la tercera parte del mapa, donde está el aeropuerto de Aeropuerto Francis. Y cuando complete la lista, miren, podrán coger su carro que quieran. Sentinel, Jita, Bache, Ilajo, Inferno, y Kuruma, Stretch. Perenial, Stanger Manana, Gastangel Stion El BF Ingestion Javi, que era de taxi ir esperando en, en esta ocasión yo voy a coger el El Cheta Entonces voy a salir Y voy a esperar que se cierre Cuando se vuelva a abrir ya va a tener, voy a tener Mi auto, es gratis pero Esta sería la forma de comprar Vender qué sé yo Esta es la única manera para Poder tener vehículos Así de simple, o comprarlo Ese va a ser el título Así que amigos de YouTube, espero que les haya gustado Si fue así, así dale like, comparte Ya saben, te despido, amigos, ya ya Hasta pronto